La enseñanza de las ciencias en escolares siempre trae incorporado el desafío de cómo motivar a los alumnos por las ciencias. Por otro lado, la economía moderna está basada en la generación de productos y servicios cada vez más innovadores. Para esto, es necesario tener jóvenes más preparados en resolver problemas, desarrollar pensamiento creativo y generar soluciones innovadoras. Estas capacidades y competencias deben ser desarrolladas y potenciadas desde la etapa escolar de los futuros profesionales. Una estrategia de enseñanza y aprendizaje son los proyectos científicos escolares. Es así que en muchos países existen iniciativas de concursos de proyectos científicos y tecnológicos escolares, con el objetivo de incentivar y difundir las ciencias en niños y jóvenes, como por ejemplo la Feria Científica de Google. En este curso les entregaremos los conceptos y las etapas necesarias para poder proponer y guiar a los estudiantes a desarrollar un proyecto científico escolar. Para esto es necesario reconocer las etapas y la lógica de la investigación científica y las diferencias y similitudes con la investigación escolar. Para comenzar veremos cómo se pueden identificar y plantear problemas a través de la búsqueda de información en profundidad de un tema de interés. Muchas veces los problemas pueden surgir de la observación del entorno, pero lo importante es identificar un problema que necesite solución y a partir de ahí generar ideas creativas. La creatividad es el centro de los proyectos científicos escolares, de ahí la importancia de poder incentivar la generación de ideas. Muchas grandes ideas se han generado a partir de proyectos científicos escolares. Algunas de estas grandes ideas son, por ejemplo, un antibiótico en base a un extracto de palguín o matico, una linterna sin pilas que genera electricidad a través del calor de la palma de la mano. Entre muchas otras grandes ideas, siempre que se crea o se idea una buena solución a un problema, esta tiene que ser probada o testeada. En este punto, la metodología para desarrollar un producto o un nuevo proceso y ensayar su funcionamiento es vital para convencer a los demás que la idea funciona y realmente puede resolver un problema real. En este curso se desarrollarán las competencias necesarias para proponer y guiar una investigación científica de nivel escolar. Al final del curso, los profesores serán capaces de guiar investigación escolar que tenga un interés científico o tecnológico, además de poseer un impacto social. Los resultados de la investigación pueden resolver un problema real, actual y de impacto. Los invitamos a participar del curso Formulación de Proyectos Científicos Escolares y crear junto a sus alumnos grandes ideas que puedan cambiar el mundo.